Puedo incluir a mi hija en mi petición de visa K1, aunque mi prometido no es su papá biológico. Sí, claro que sí. Si tu pareja, este, bueno, um, uh, si no tiene problemas, pues claro, sí, si la vas a incluir. Y si uh, tu hija es menor, mucho que mejor, así para que viaje contigo um, en el proceso. Y aunque no sea su hija biológica, no hay problema, porque ya que se casan, básicamente se, se, se convierte en su padrastro, por decir. Um, pero sí les advierto que si, si, como no es hija biológica, y si tú tienes un, un problema legal con el papá biológico de tu hija y. y no puede salir del país sin, sin, um, sin el permiso pues, de, del papá, puede que tengas problemas. So, es mejor si, si tienen un problema de, de custodia, podemos alegar con el papá. biológico, arreglen eso, porque si no, no va a no poder salir tu hija del país sin el permiso de él. Ok. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.